Listo. Buenas noches con todos. Buenas noches. Estamos eh, recibiendo la visita de los jurados y en esta oportunidad nos está visitando Nancy Olmos. Ella viene eh, trabajando en Blackboard desde hace ratos. Nos conoce un poco de UPC. No es primera vez que está en el 28H. Así que bienvenida, Nancy. ¿Cómo estás? Bien, Silvana. Muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. La verdad es que... Es un gusto participar y, y, y veo que cada vez esto va siendo mejor y nuevo. Muchas gracias. Gracias a ti, Nancy, por tu tiempo también. En esta oportunidad ya vengo, tengo al equipo 39 listo para recibir tu visita. Muchas Ellos gracias. están en Collaborate. Tú nos estás acompañando en esta oportunidad desde otra plataforma. Pero ya los estás viendo, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. Sí, listo, ya, ya, los, ya veo. los veo. Sí. Chicas, ¿cómo están ustedes? ¿Están escuchando a Nancy? Sí, se escucha claramente. Sí. Se escucha muy bien. Listo, sí, sí. Nancy. Hola, chicas, ¿cómo están? Cuéntenos. Hola, buenas noches. Propuesta. Buenas noches. Eh, bueno, como introducción este y como planteamiento de nuestro problema a resolver, con nuestra solución, es de que nos dimos cuenta de que actualmente nuestro sistema educativo ha estado produciendo por muchos años, por mucho tiempo, talento de una manera muy industrializada y en la cual nos dimos cuenta de que solo se preocupan por la especialización en un área. En el peor de los casos, esto obliga a los estudiantes con... Este, talentos, con intereses, con pasiones, distin en distintas áreas, a dejarlas, Llegan, llevándolos a caer en una monotonía de la cual a veces es difícil de escapar. Y esto, a su vez, hace que se pierda eh, habilidades como la, creativ la creatividad y la innovación. Y nosotros sabemos y somos conscientes de que sin creatividad, sin innovación, no hay un avance en la sociedad y no hay un avance en todas sus áreas. Esto a la vez compromete este, de manera este, muy importante al rendimiento de, académico de un alumno, ya que siempre lo ve que todo es lo mismo y ya no sentirá esas ganas y esa pasión por investigar, por curiosar, por aprender. Y con nuestra propuesta nosotros este, planeamos de que todo crecimiento, todo aprendizaje siempre va a ocurrir fuera de nuestra zona de confort, fuera de la zona a la cual nosotros estamos acostumbrados. Y nosotros, a través de esto, prende, pretendemos incentivarlo y no enjaularlo. Y nuestra propuesta es una plataforma de inteligencia recíproca colectiva multidisciplinaria que se apoya en el principio de la polimatía, que es la especialización en diferentes áreas de estudio, llamado Alter Education. Alter Education es una plataforma web virtual en la cual el alumno puede encontrar distintos temas de interés, distintos este, links a videos, distintos este, foros de debate que van a ser los más importantes y los que nos van a ayudar a sobrellevar todo esta web, en la cual estudiantes de salud, estudiantes del área de diseño, estudiantes del área de ingeniería, marketing empresas, artes, música, va a poder entablar conversaciones reales, entablar discusiones reales para poder es, combinar su conocimiento acerca de lo que han estado aprendiendo, de lo que van a aprender, y poder que se dé ese nexo entre todo este conocimiento para poder crear cosas nuevas, para poder incentivarlos a seguir aprendiendo. Eh, y este, esto a la vez cultiva los intereses múltiples. Nosotros este, planteamos también en esta plataforma darles métodos de estudio efectivos, como son los métodos Pomodoro, darles métodos para que la gente este, siga aprendi aprendiendo a un largo plazo, como lo es el uso de las flashcards, este, y a la vez este, brindar este en una parte, en la parte de las videoconferencias, eh, Títulos bastante atractivos como la arquitectura del cerebro, la física dentro de la mente, la fisionomía de, de un ser humano, eh, visto desde un punto de vista artístico. La gente va a poder entrar, hablar, discutir y hacer todo esto dentro de una, desde una misma plataforma. Bueno, le doy pase a mi compañera Sunny para que les explique más. Buenas noches. Eh, bueno, lo que Buenas. nosotros queremos lograr en sí con nuestro proyecto es que la educación eh, llegue a ser polímata. Bueno, ya lo mencionó mi compañera, eh, en, en nuestro sitio web lo que queremos es brindar distintos recursos que, que permitan eh, estar entrelazados entre sí y, eh, y que todo sea recíproco, ¿no? O sea... Eh, yo te yo te doy lo que sé, yo te doy mis conocimientos, pero también espero lo mismo de ti. Espero que tú compartas lo que tú sabes, tanto a mí como a los otros que forman parte del grupo. Entonces, eh, todo esto que es como bastante recíproco, ¿no? Eh, y bueno, así entonces eh, todo se mantendría constante, eh, eh, con el apoyo y, y participación de todos. Esto incluso estaría abierto en la parte de foros para, como si bien ya tenemos establecido eh, como que las ramas o las partes eh, del sitio donde, donde van a estar este, ciertas cosas de las herramientas que se va a brindar, también va a haber eh, la parte de foros donde eh, como que vamos a solicitar que de repente… Eh, se le ocurre una idea, como, como digo, todo está abierto, eh, si tiene algún conocimiento, quizá una idea eh, nos puede brindar ese aporte, ¿no? Entonces, eh, que mediante ese foro eh, se, se manifiesta sus ideas y no, nos las haga saber para como equipo y quizá entre todos, eh, cada vez mejorarlo, ¿no? Y pues lograr el objetivo. Sí, y a la vez nuestra plataforma funcionaría como un espacio para que los estudiantes puedan aprender más acerca del área que les está importando, ya sea para un beneficio académico o personal. Este, Los estudiantes podrán acceder a esta plataforma para poder estar ahí an antes de sus evaluaciones, por ejemplo, al igual que los, los maestros que pueden estar ahí planteando este... Este, como prácticas, pero de una manera diferente, ya que éstas se concentrarían más en dar soluciones reales a problemas reales, ya que, como dije, hay, hay gente conectada de todas las materias, de todas las áreas, de todo tipo de conocimiento, que esto va a nutrir a cada una de estas de una manera quizás diferente. Y por eso también este, este nuevo enfoque nos parece muy interesante, ya que vemos todos los beneficios que esto nos puede traer a un mediano, con el largo plazo. Y este lo que puede definir todo esto es que queremos que todos los estudiantes tengan una visión más amplia del mundo, de una manera muy multidisciplinaria, dentro de un mundo que ya está globalizado, y dándoles una visión más global, y, y que su profesión, ya sea con el conocimiento adquirido en nuestra este, plataforma pueda de una manera creativa e innovadora impactar al mundo. Muy bien. Eh, para acotar un poco más, este, si bien eh, la profesión tiene eh, su malla, ¿no? Pero entonces sí. eh, cada estudiante termina su carrera y, y solo solo domina o, o sabe lo que es de la carrera, ¿no? Por ejemplo, eh, ya yo me graduo como, quizá como, entonces domino eh, todo lo que es mi rama, ¿no? Lo que me corresponde, mi profesión, enfermería, pero quizá quiero este, emprender, quiero poner, eh, no sé, mi farmacia, mi consultorio o algo, pero eh, pasa que, quizá no, no tengo conocimiento de educación financiera. Entonces, ahí podría entrar eh, que quizá un economista o un contador, incluso un administrador me dan para que yo pueda realizar de manera satisfactoria eh, eh, lo que... Del mismo modo, quizá, eh, no solo si fuera enfermera, sino de cualquier otra profesión, quizá eh, tengo problemas de emociones no tengo un control con mis emociones, sufro de depresión o algo parecido, entonces por ahí puede estar eh, un psicólogo que me puede brindar herramientas o técnicas de manejo de, de las emociones, ¿no? Para regular y que todo esté mejor. Entonces, todo se basa en un constante aprendizaje e intercambio de conocimientos. Ok. Y, sí. y por ejemplo… Sí, sí, sí adelante. Finalmente, bueno, este, finalmente quería votar de que este, nosotros proponemos todo esto desde la perspectiva de que conocemos de que la ma una manera de demostrar que tú sabes, que tú aprendes, es enseñándolo. Creo que no hay manera más fácil de saber que tú sabes y de poner en práctica todo lo que tú conoces. Bueno, creo que con eso finalizamos. Perfecto. Bueno, pues primero que nada, muchas, muchas gracias por compartir. Creo que es es muy buena idea el reconocer cómo se pueden crear caminos adicionales que estén conectados con los propios intereses de ustedes como estudiantes, de los estudiantes en general, dando la posibilidad a que no solamente puedan completar su desarrollo, su formación en un área, aún eh, especializada, aunque sea lo que más les les guste en la vida, pues siempre como seres humanos tenemos la posibilidad de crecer hacia otros rumbos, rumbos que pueden ser complementarios, verdad? Porque finalmente pues somos personas con un abanico de posibilidades que, que se van transformando a lo largo de todo el tiempo. Aquí yo tengo algunas preguntas para ustedes según lo que me comentan esta sería una plataforma que sería como un complemento verdad a la educación formal de la que participen cada uno de los estudiantes pero les daría la posibilidad de ampliar las áreas de conocimiento o de experiencia con las que se pueden vincular es así cierto um, sí exactamente eso. sí sí ok. Eh, aquí lo que yo les, les preguntaría cómo funcionaría esta plataforma, cómo la están concibiendo, probablemente ya lo han platicado o probablemente sea algo que, que apenas estén por definir, por ejemplo, eh, cómo sería el registro, se registra cualquier estudiante, se registran profesionistas, cómo coordinan ustedes, por ejemplo, los encuentros entre las distintas personas, Va, ¿Quiénes van a ser, por ejemplo, los las personas que van a, a curar los contenidos que ustedes van a tener dentro de ese sitio? ¿Cómo están pensando esa parte de la gestión de esta plataforma? Eh, bueno, eh, nuestra plataforma en la que vamos a estar creando nuestro prototipo es en Wix. En la cual vamos a tener una, varias, una gama de opciones variada en la cual pueden encontrar varias de las cosas que fuimos explicando a lo largo de la exposición de nuestro proyecto. Y la manera en la que la gente se va a poder conectar con las distintas personas es de que va a haber como un formulario al, in, al iniciar la página en la cual tú te registras, tú pones tu nombre, pones tu grado de instrucción, ya seas un universitario, ya seas un profesional o ya seas docente de, un, de algún área o simplemente si es una persona que quiere ganar conocimiento. Eh, a partir de eso, este, las personas se van inscribiendo. Hemos ya hablado acerca de horarios de las videoconferencias. Hemos hablado este, también acerca de los temas que quizás se pueden tocar en esas videoconferencias, que esas mismas personas que participan pueden plantear temas interesantes. Y en, en esa parte sí se estaría moviendo todo lo que es ese tema. ¿Y qué sería lo que ustedes utilizarían como un motivador para la participación de, de las personas? Por ejemplo, de repente yo, yo creo que ustedes mismas como estudiantes les ha pasado que a veces es complejo el dedicar el tiempo que, que se tiene que dedicar al estudio. Muchas veces cuando una actividad, hablando de, de la carrera profesional, eh, hay tareas, hay exámenes que hay que rendir. Eh, todo eso lleva un esfuerzo en tiempo, en dedicación, que de alguna forma va, va siendo, no voy a decir motivado, pero un poco empujado. Porque hay una nota detrás, porque hay un compromiso detrás como parte de, del curso en el que están inscribiéndose. Hay una consecuencia si no se participa, ¿verdad? Porque la, la materia la tienen que repetir probablemente. Aquí, ¿cuál sería el motivador para que el estudiante, porque entendemos que se están enfocando a, a un rango de edades de estudiantes en... En proceso de formación o después de que ellos se han graduado, cómo van a, a ayudarle a las personas a ver un poquito el, el tiempo que están dedicando, promover a que dediquen más, promover a que compartan las experiencias que van desarrollando, hablando de los que ya se convierten en profesionales. ¿Cómo han pensado este tema de la motivación para participar y para que no se quede simplemente como una participación de a lo mejor estuve entusiasmada una semana de participar y ya después el, las mismas condiciones de, de, de la vida, la falta de tiempo, el, el exceso de cosas que hacer, eh, de repente nos van alejando de estos compromisos o de la participación? En, en este tipo de iniciativas. ¿Cómo lo han pensado eso? ¿O, o lo han pensado <ríe> más bien? Eh, sí, eh, hemos estado poniendo varias propuestas al, a nuestra lluvia de ideas. Y una de las principales era este, enseñarles qué es lo que una persona que tiene una amplitud de conocimientos puede llegar a hacer, mostrándoles gente como Thomas Edison, mostrándoles gente como Albert Einstein, y mostrándoles gente como Leonardo da Vinci. Creo que este sabemos lo que ellos hicieron, pero no sabemos cómo lo hicieron. Y creo que esta plataforma es un acercamiento más uh, hacia ese este ideal de innovación y creatividad, ¿no? También este, estábamos planeando este, contactarnos con gente especialista en su área, con gente apasionada, que siempre va a haber gente apasionada en un área que pueda brindar charlas, que pueda estar ahí. Y creo que eso en lo personal motiva bastante a que tú te sigas conectada. A la vez también proponemos este, retos que van a ser mandados vía mail, vía el correo que hayan dejado en la parte principal de inscripción para que siempre tengan presente de que vamos a estar ahí, de que ellos pueden acceder ahí. Eh, sí, yo eh, creo que... Sí. Okay. Eh, Adelante. Perdón. Eh, bueno, quería agregar Adelante, sí. que la comunicación eh, va a ser constante Incluso también este, estábamos viendo la posibilidad de que cada, cada persona que se registra en, en el sitio web eh, también haya la posibilidad de que deje su número de teléfono, ¿no? Como el medio que normalmente más se usa es WhatsApp, entonces eh, también que haya un grupo de WhatsApp y a través de recordarles y como la principal motivación, eh, como. Centro de motivación sería este recurrir al ejemplo ¿no? de otros departamentos y clínicos como Leonardo da Vinci y otros eh, pudieron logra, lograr. ¿no? Entonces, nos eh, tener un amplio pensamiento y conocimiento en este mundo tan globalizado realmente eh, nos da bastantes facilidades y mejores oportunidades. Entonces, eh, las una de las oportunidades de mejora sería, eh, eh, perdón, de las principales motivaciones sería el mejorar uno mismo. Eh, si bien eh, a veces se quiere hacer muchas cosas, ¿no? Pero el problema es el tiempo. A veces quizá por una mala organización no se puede lograr eh, eh, ciertas cosas que queremos. Entonces también en, en el sitio web vamos eh, tendrá un espacio que plantea y que brinda los recursos de organización, como ya lo mencionó mi compañera, el método Pomodoro, por ejemplo, eh, es un método de estudio, entre otros. Ok, yo, yo aquí sí les recomendaría que... Aquí, mientras me estaban contando un poco más de esta idea, yo pensaba, por ejemplo, en la cantidad de personas que ustedes van a tener registradas en el sitio, en la plataforma. ¿Qué tantas de ellas van a estar participando activamente? ¿Qué tanto la cantidad de personas que ustedes logren que se inscriban por primera vez van a, a constituir una demanda de recursos para ustedes? Porque ustedes van a hostear un sitio, van a hostear esta plataforma. No, por ahora no me han comentado si esto va a tener un costo. Eh, si es un acceso libre, pero en todo caso las personas que se van registrando pues va, van siendo tal vez eh, números que ustedes tienen que ser capaces de sustentar, sobre todo si están teniendo en mente eh, esta idea de estarles mandando mensajes de WhatsApp, de estarles mandando retos, de estarles mandando motivadores. Aquí de, de pronto me pregunté yo si ustedes van a tener algún tipo de. De, de si no de selectividad, a lo mejor con el tiempo ir identificando cuáles son personas, las personas que van a fortalecer esta comunidad, porque finalmente. Están hablando de una comunidad de aprendizaje, una comunidad de práctica que va a estar unida por, por el deseo de superarse. Sin embargo, no todos, eh, cada quien en distintos momentos de la vida es que va conectando con ese deseo. Es que va eh, llegando a visualizar, a, a sentirse inspirado por estos personajes que ustedes mencionaron. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo van a hacer para que no nada más haya personas que se registren y jamás participen? ¿Cómo van a, a generar esta dinámica? ¿Han pensado ustedes en alguna estrategia? Por ejemplo, eh, va a haber algún sistema de, de, de escalafón, algún escalafón. Quienes se van uniendo y van siendo a lo mejor novatos? Porque aquí entiendo que puede ir. Ustedes hablaron de reciprocidad. Yo aprendo de ti, pero yo también te aporto algo. Ajá. Cómo van a organizar todo eso? Hay algún eh, plan de carrera? Hay algún algo que haga visible mi progreso? Mi nivel de participación para poder ir distinguiendo a quienes simplemente se registraron de quienes están haciendo cosas? Creo que les hablé de varias cosas, pero tienen que ver con la misma motivación y el darle estructura a, a la participación en, el, en, la, en la plataforma. Uh -huh. um, con respecto a eso, um, creo que tenemos planeado o ideado el dar medallas de colores, ya que vamos a dividir cada color entre un área y otro, y al final este se formaría un arcoíris. Y claramente esto de querer ir escalando, esto genera una competitividad por uno mismo. Y así también se puede llegar a reconocer eh, que esta persona es, o sea, ha estado avanzando bastante en esta área. Por ejemplo, el color celeste sería el área de artes. El color amarillo sería en el área de ciencias. Y así también uno puede reconocer a la persona que ha estado haciendo. Y esto puede ser visible tanto para él como para los otros participantes. Y de esta manera también se genera una motivación por querer obtener el arco iris y querer seguir ayudando a los otros estudiantes, ¿no? Eh, sí, para agregar algo más, eh, como parte de estrategia también hemos evaluado la posibilidad de convocar este, quizá a un especialista sobre, sobre cada área o cada... Entonces... Y que eso eh, motive o llame la atención, eh, por ejemplo, como también ya se dijo, eh, que por ejemplo el nombre de la sesión eh, sea, sea tan llamativa como eh, este, los arquitectos de, del cerebro, no sé, algo así, eh, que sea un, un nombre que llame, la, que llame tanto la atención, entonces y que despierte siempre esa, esas ganas de aprender más y estar siempre ahí pendientes de, de recibir y alimentarse de más conocimiento y también claro de lo que ya se sabe. Eh, te, tengo dos preguntas más que, que pues espero que les puedan servir para ir. Eh, Haciendo más sólido, ¿verdad? Su proyecto. La primera tiene que ver con cómo ustedes van a, a validar que quien dice que sabe, sepa. Que, que, que el, quienes están compartiendo eh, contenidos, quienes están aportando a la comunidad, están aportando contenidos que sean de valor. Porque finalmente, ahorita ya tenemos nosotros acceso a un Google en el cual si yo quiero aprender de la arquitectura del cerebro, yéndome por ese, ese tema que, que me enganchó. Y, y si yo hago una búsqueda, algo encontraré de contenidos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre unirme a su plataforma y ponerme a buscar en Internet? Esa, esa es una. Y la otra tiene que ver con cómo piensan financiar esto y cuáles son los resultados que, que esperan producir? ¿Cuál, ¿Cuáles son los, los, los logros tangibles? ¿Cómo van a determinar que tuvieron éxito en esto? Bueno, con respecto a eso de ¿Cuál sería la diferencia principal entre yo entrar a Google y yo entrar a mi plataforma? Creo que es una respuesta bastante clara. Este, Tú en Google no encuentras a una persona que te esté dando sus propios ideales así de una manera tan directa. No puedes entrar a hablar, conversaciones a tiempo completo a tiempo real. No puedes tener ese contacto, no puedes hacer preguntas. Y, y para tú encontrar toda esta información, este y información de calidad, claro que se va a encontrar en nuestra página, este no tendrías que estar buscando tanto ya que nosotros te podríamos dar herramientas y esas herramientas a la vez te incentivan a ti a seguir buscando cosas quizás mejores y a seguir aportándonos a nosotros como plataforma y a, a ti y a ti mismo y creo que los resultados lo podríamos ver tangiblemente de acuerdo a que este al ¿A ¿Cuántos arcoíris llegan a conseguir cada una de las personas? Como ya lo había mencionado, es tipo un medallero que es forma un arcoíris al final de todos los temas que puedes tocar en esta plataforma. Eh, sí, eh, pero me refería a resultados de frente a ustedes como un proyecto, un proyecto tiene que, que generar un fruto, ¿no? un proyecto va a consumir recursos, el que ustedes gestionen eh, todo este tipo de crear el repositorio de contenidos, mantener la participación de las personas, eh, motivar a través de actividades como retos a lo largo del tiempo, eh, facilitar conversaciones, generar conversaciones, todo eso va a consumir un recurso monetario. Ajá. ¿Cómo es que ustedes piensan financiar y cuáles son los resultados? ¿Qué, qué va a hacer que, que alguien, por ejemplo, ¿cuál, cuál, ¿qué es lo que va a generar un retorno de inversión en esto? O si no hablamos de un retorno de inversión en dinero, hablamos de cuál es el, el fruto o el, el aporte a la sociedad. No sé si ustedes han escuchado hablar de, de aplicaciones o páginas como Quora, en Quora, eh, tú puedes colocar preguntas acerca del tema que quieras, te puedes encontrar desde lo más banal, desde lo más eh, pues relacionado con, con cuestiones del espectáculo, pero también te puedes encontrar con preguntas y con respuestas que tienen que ver con eh, sucesos históricos, con sucesos actuales, con decisiones eh, relacionadas con distintas disciplinas. Eh, Ahorita ya se puede participar ¿no? de, de esa, de, de una plataforma así. Esa plataforma pues genera costos, Ajá. genera costos y, y tienen algún mecanismo para que se pueda monetizar toda la participación de las personas. A ese tipo de resultados me refería y a ese tipo de, de costos del proyecto también. Eh, de, de eso hablaba, porque me imagino que a lo mejor en un principio puede ser sencillo pensar en, bueno, pues yo, yo individualmente, yo Nancy me voy a poner a buscar recursos, yo misma, este, nosotros vamos a generar el sitio, vamos a crearle contenidos, pero, pero eso va a depender del tiempo que ustedes tengan, en algún momento van a necesitar ayuda o van a tener que ustedes dedicar tiempo a otras cosas o hacer que esto mismo vaya siendo sustentable. Bueno, esto no, no tiene, no necesita tener una respuesta ahorita, pero creo que es importante que lo consideren porque. Eh, es una de las cosas que van a hacer la diferencia en que, entre que este sea un proyecto eh, que, que es una idea, un sueño muy bonito, a que sea un proyecto, una realidad que se pueda medir y que pueda existir y que pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Uh -huh. Creo que entonces, ese punto eh, quizás se nos esquivó porque quizás lo vimos, según nuestro punto de vista, eh, la única recompensa que íbamos a obtener era eh, adquirir, adquirir los conocimientos que las otras puedan brindar. Sí, eso a nivel de, de participantes individuales, pues así es, aunque eso va, va a demandar de, eso es no, no para ustedes como creadoras de esta plataforma, eso va a ser, bueno, a lo mejor va a ser un beneficio colateral, por supuesto, porque se van a enterar de todos los contenidos, de toda la participación de los demás, pero ese es un beneficio para quien participe de la comunidad, por el hecho de, de, de, de ser un miembro activo, ¿no? Y eso va a tener que ver mucho con, con personas que estén muy enfocadas y muy aterrizadas en, en, en que ellos quieren crecer como personas, no ampliar su ámbito de, de competencia. No solo hacia la carrera que formalmente estudiaron, sino o están estudiando, sino hacia otros ámbitos que pueden ser de, de parte de sus intereses en la vida, ¿no? Eh, pero eso es a nivel de participación, a nivel, hablo un poco más a nivel de cómo este podría ser un proyecto que, que se pueda sustentar, que se pueda hacer realidad y que esa realidad comprenda más allá de un par de semanas, un mes, unos meses que ustedes puedan dedicarse en, en cuerpo y alma en todo su tiempo o un tiempo importante a hacer crecer esta comunidad, cuál sería el plan al futuro, ¿no? A eso un poco me refiero. Eh, y bueno, sí, pero como les digo, no, no es necesario que ahorita lo respondan. Eh, más bien se los dejo como una sugerencia de, de en qué pueden pensar para hacer este de este un proyecto más, más robusto, más a prueba de balas, ¿no? Bien. Claro, Muy bien, muy bien chicas, muy bien. Gracias Nancy, gracias por, por invitarles a, a reflexionar respecto a algunos puntos que podrían agregar, ya de, de ellas depende que, que vean cómo lo incluyen. Quizás es uno de los aspectos en la rúbrica cuando vean el realizable, ¿no? Realizable es pensar en qué tan sostenible en el tiempo es. Así que, no, excelente. Muchas gracias, chicas, muchas gracias por compartir. Muy bien, chicas, sí. Propuesta, vamos para adelante. Si hoy día no pueden responder eso, la idea tienen que saber contarla bien, y luego en este proceso del, del mes de acá, Dj du Hack eh, pueden mejorar y madurar de repente el aspecto de, de ser este, sostenible en el tiempo, ¿no? La idea ahorita es importante que la aterricen bien y que quede claro cómo la van sí, a yo yo, yo yo quisiera reconocerles que ustedes se están involucrando en un reto de, de este estilo y la verdad es que les aplaudo esa visión, esa visión de, de cómo la educación se tiene que transformar y cómo la educación no solo depende de instituciones formales, sino puede haber organización de individuos, de grupos y eso nos va a ir nutriendo como sociedad, como país, como continente, mundo y como, como raza humana, ¿verdad? Entonces muchas felicidades porque ustedes en vez de estar ahorita en el cine, bueno en caso de que haya cine, ¿verdad? O en su casa viendo una película y comiendo, acá les decimos palomitas, no sé si allá este así. popcorn están viendo cómo cambian su, su realidad y cómo mejoran la, la educación para un futuro, muchas felicidades así es, muchas gracias gracias chicas, gracias Nancy y vamos para adelante que todavía quedan 12 horas más de 12 horas para terminar de aterrizar la idea y empezar a crear el entregable Así que ahí nos seguimos Excelente. viendo. Querían preguntar. Muchas algo. gracias. Nadia. Muchas gracias a todos. Tomaremos en cuenta uh -huh. todas las sugerencias. Claro que sí. Gracias a ustedes. Gracias. Ricardo. Gracias, Nancy. Ahora Ánimo. pasamos a, a otro grupo. Sí. Ok, listo. Dame un minuto que coordinate. Yo no te escucho. ¿Me hablas a mí? No. No. Está coordinando con el equipo. Seguimos grabando Isa o hay que hacer pausa. Silvana es la que está grabando, hubiese sido genial sí. que haga la pausa. Sí, estoy, estoy grabando. Un ratito. ¿Hago pausa? Pon pausa. Continúo. Sí. Continuando con la visita de los jurados, tenemos a Nancy Olmos. Nancy, en esta oportunidad vamos a visitar al equipo 50. Ya están listos ellos. Muy bien. Hola, buenas Muy noches. Bien. Acá está Nancy Olmos con nosotros. Nancy las, las puede ver, los puede escuchar, puede ver lo que ustedes tienen compartido en su pantalla. Ustedes van a poder escuchar a Nancy, probablemente no la van a poder ver porque está, ella está en otra plataforma. Y yo estoy sirviendo acá de puente. Así que este, les dejo para que le puedan contar su idea y Nancy pueda escuchar y desde su, su mirada de jurado, eh, dejarle sus observaciones, sus primeras impresiones porque es primera vez que voy a escuchar tu idea. Ahí hola, les tengo hola, buenas que... noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Sí, eh, bueno, en realidad nosotras hemos escogido eh, como tema el futuro de los campus universitarios eh, en una zona urbana. Y como propuesta, nosotros planteamos una aplicación. Al principio teníamos solamente planteado eh, el elaborar un mapa, un mapa en el que se puede observar los distintos edificios del, del campus universitario y también ahí se, también se podría ver eh, la disponibilidad en aforos y, y luego también nos, eh, otro mentor también nos comentó de que podríamos incluso ampliarlo mucho más y ahora también planeamos, por ejemplo, Chicas, ¿cuáles eran las otras ideas que estábamos planteando para ampliar la idea? Sí, eh, bueno, otra de las ideas aparte de este mapa que te brinda información este, que va a ser especialmente útil para las personas que van a ingresar eh, y también lo que son reservas, horarios o algo así. Eh, también planteamos como que una parte, como un foro, una parte social en donde también... Eh, los alumnos puedan, por ejemplo, publicar sus preguntas, sus dudas con respecto a algunos problemas de las clases, de sus carreras y, bueno, algunas personas puedan puedan este ayudarlo, responderle. Eh, también, por ejemplo, que... Todos los eventos que se realicen en la, en, en la universidad, eventos extracurriculares que normalmente nos llegan por correo, y muchos al final no revisan el correo y se los pierden, esté también incluido como que en una parte de noticias. Eh, también, y después de esta parte social, eh, una parte más como que persona, personalizada, donde los alumnos puedan de repente agregar a su grupo de compañeros, puedan... Ahí, de repente, editar un mismo documento, compartir información, compartir libros. Eh, todo con tal de mejorar su universitaria, ¿no? Y bueno, consideraría básicamente estas tres partes. Ok, perfecto. Sería este entonces, bueno, no, no sé si... Esas eran las ideas complementarias, pero no sé si querían conversar algo más o, o si empiezo yo. Ah, bueno, también algo, algo más que añadir sería de que, eh, por ejemplo, nuestra app, por ejemplo, por ahora, por el momento solo nos estamos entrando en la UPC, pero la app también va a tener la posibilidad de adaptarse a cualquier universidad. Solo lo único que podría eh, un poco cambiar en cada una sería en cuanto al mapa. Pero en sí, todas las otras funcionalidades podrían aplicarse a cualquier universidad. Uh -huh. Ok, ok. A ver, eh, lo, lo del mapa de, del campus entiendo que tiene en mente ahorita... Las restricciones con las que vamos a regresar, cierto, la cantidad de personas que pueden estar en una misma área cerrada. Por lo tanto, ustedes hablan de un sistema de apartado de los espacios físicos. ¿Es así? ¿Es en ese contexto? Sí, exacto. Ahí va a señalar, eh, por ejemplo, por medio de colores, de si en cuanto está el aforo, Ajá, y si hay disponibilidad para que una persona pueda ingresar más al edificio y, y eso. Pero también busca este, encontrar los servicios, ubicarte, ¿no? este, encontrar tu salón, encontrar, eh, por ejemplo, la biblioteca y poder reservar ahí en la biblioteca, como que te direcciona a todo lo que te ofrece en cada, cada edificio. Ok. Esto sería estoy pensando en en qué momento de, de, de, del ciclo académico. A lo mejor esto podría ser de utilidad para quien no pienso que tal vez sí cuando alguien entra por primera vez, en este caso a UPC, entra a uno de sus campus, verdad? pues no conoce las instalaciones, no saben dónde están los salones, eh, a lo mejor no, no ubica cuáles son las áreas de estudio y que se tienen que reservar. Entonces, de alguna forma, esta app podría orientar mucho a esas personas y mucho más, y les permite no solamente ubicarlas en el, en el lugar físico, sino además, pues les permite acceder a a sistemas de reservación de los espacios que son comunes a los que pueden acceder, pero eh, estaba pensando a lo mejor ya imagínense en alguien que ya no es, no es su primer semestre, ya es su segundo semestre. Eh, esto a lo mejor el, lo, lo que podría ser de valor para ellos sería igual el sistema de reservación de las áreas comunes. ¿Cuáles son las áreas comunes que que están para reservarse. ¿Ustedes mencionaron ahorita biblioteca? Sí, bueno, lo hemos ¿Qué, pensado qué que en nuestra experiencia, eh, lo que es, por ejemplo, la biblioteca, los cubículos, las computadoras. Eh, también hay lo que es este sistema de iPads, de repente prestarse, por ejemplo, los libros, o sea, los, reservar los libros. Ah, también, por ejemplo, las mesas de la cafetería, que te pueda brindar qué menús hay en cada día. Eh, eh, bueno, ¿qué más? También puede ser, en los, por ejemplo, en los auditorios, saber los horarios que hay. Eh, igualmente el aforo registrarte en este tipo de cosas este eh, bueno en las áreas sí. comunes. ¿no? Aparte también, por ejemplo, en la sí. parte de los salones, nos, nos una mentora también nos comunicó lo de los espacios híbridos. Eh, de repente también elegir, esa es una idea, eh, que solo ciertas personas puedan eh, verificar su, su asistencia a las clases y de repente la otra mitad, por ejemplo, eh, que no cumple con el aforo, pueda, pueda llevar la clase por lo que es en virtual. Entonces, como que también este, ayudar, que les pueda servir también a las personas que estén en ciclos superiores, ¿no? con toda la información que se va actualizando cada día, cada ciclo, ¿no? Algo para añadir es que nosotros buscamos con esta aplicación que el estudiante lo tenga, que tenga un uso constante de esta aplicación. Es decir, acabo de terminar una clase de cálculo, entonces me dirijo a la cafetería y utilizo el mapa. Veo que el aforo está al tope, ¿no? está rojo, entonces no puedo entrar a, a esa cafetería. Entonces el mapa automáticamente me, me dirige a, a las otras dos opciones de cafetería que quedan cuál es la más cerca y cuál de estas tiene un aforo menor en donde yo puedo entrar. ¿no? La dejamos de escuchar a Nancy. Nancy. te dejamos? Ah, perdón. Gracias, yeah. gracias. Sí. Me había puesto yo en silencio. Les, les decía que, que sí, que entiendo el valor, por ejemplo, de, de que yo como estudiante pueda saber en qué lugar puedo comer sin tener que estar recorriendo todos los lugares, más o menos tener idea en cuáles tengo probabilidad de sí poder llegar y poder entrar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí lo vería más yo como un sistema de registro de aforo, no por reservación, eh, sino por quién llegó ahí, ¿no? Porque también si nos metemos en sistemas de reservaciones para ir a la cafetería, por ejemplo, eh, ¿qué pasa con aquel que no llega puntual, con el que no sale puntual, de ese tipo de lugares? Entonces creo que ahí ustedes se meterían a lo mejor en un en una complejidad que, que a lo mejor no no es tan sencilla de, de manejar o a lo mejor genera cierta ineficiencia ¿no? en el aprovechamiento de los espacios. Entonces, tal vez para este tipo de lugares, en lugar de pensar en reservas, pueden pensar en nada más registro, registro de, de quienes están ahí. Para el caso que mencionaban de, de quienes asisten a la clase presencial y quienes asisten a la clase de vía, vía remota, ¿cómo han ustedes eh, revisado, por ejemplo, con UPC? Eh, ¿hay, ¿Hay algún plan que desde el punto de vista de la organización interna de la universidad ya esté considerando eso? ¿O, o cómo es que, que ustedes plantean manejarlo a través de la aplicación? Si es algo que probablemente depende más bien de una logística de, de la institución. Porque aquí con esa idea ustedes estarían echando encima la, la gestión de todos los espacios físicos, hablando de aulas, eh, no solamente a nivel de controlar el aforo en una cafetería, sino de un salón, entrar en temas de quién asiste presencial, quién asiste... Eh, remoto, eso sería para todas las aulas, ¿no? Entonces, si tiene eh, un nivel de complejidad alto y requiere de una sincronización con cuáles son las, las políticas que está estableciendo la misma universidad o los planes que está armando al respecto, ¿cómo encajarían ustedes con eso? Cómo, ¿Cómo sumarían a eso? ¿Han tenido alguna conversación que les dé idea de ¿De cómo lograr esa coordinación? Ese aspecto no lo habíamos considerado, no lo habíamos considerado también porque uh -huh. en nuestra idea era básicamente lo que había mencionado Shakira, de no, por ejemplo, se nos había ocurrido de que eh, el estudiante un día antes o unas horas antes de su clase pueda colocar en una aplicación si va a asistir presencialmente o no a clase y ahí cada estudiante puede observar si va a ver o no a foro en su aula pero con respecto a la reglamentación que va a tener esta universidad no, no la habíamos considerado hasta ahora Ok Bueno, es, es lo bueno de que estamos en la fase de ideación no que ustedes pueden ir haciendo cada vez más, más robusta la, la idea muy bien. Ustedes están identificando una necesidad de, de de un aspecto social de relacionamiento entre entre las personas. Eh, el, esta, este proyecto nace pensando en el regreso después de la pandemia o en qué momento de en qué tiempo están pensando ustedes esto? O sea, ¿es eso lo que, lo que los motiva a todas estas ideas que están proponiendo el regreso de la pandemia? Sí, el, sí el, en primer lugar fue el regreso. Por eso estábamos definiendo eso de los por porque a raíz de la pandemia se ha disminuido y con la aplicación íbamos a tratar de solucionar ese problema eh, para que los estudiantes sepan... Eh, más o menos cuánto de afuero hay o si hay disponibilidad de que pueda ingresar ese edificio, ¿no? Luego, un poco más, con la ayuda de más mentores, hemos ido agrandando más la idea y enfocándolo más hacia, también hacia la experiencia universitaria y de cómo podríamos mejorarla mediante la aplicación. Ok, ok. Sí, porque detecto que ustedes ven el aspecto social que de alguna forma es un aspecto que se vio mermado ahora con la pandemia en algunas pequeñas comunidades fortalecido, ¿verdad? Porque el contacto a distancia de alguna forma cobró mayor relevancia porque pues era el único contacto ¿no? que se podía tener. Yo veo que aquí ustedes hablan de una continuidad a través de foros para precisamente que los estudiantes puedan comunicarse entre ellos. ¿Eso en qué, en qué difiere o cómo, cuál va a ser la diferencia de los canales de comunicación que tienen actualmente? Mm, a ver, este, algo así como un foro, yo digo que no tanto, porque sinceramente uh -huh. yo siento y he visto que, en el Blackboard, no, los alumnos no usan mucho los foros. Es como que no se lo sienten tan amigable o usualmente es como que muy pocos usos. En cambio, en esta aplicación, como que podría ser que al principio sea algo como de noticias, algo parecido a Facebook, se puede decir, o uh -huh. así, Esa, sí. como planteando la okay. idea, eh, una parte uh -huh. de noticias, donde... Por ejemplo, en los viernes culturales ¿no, ves, no ve que hacen avisos, hacen sus anuncios, toman sus fotos. Y puede ser algo como que lo publican. Entonces el alumno ve eso, baja, baja las publicaciones y él puede publicar. Este, en ese aspecto puede ser, por ejemplo, en Facebook no ves que publican preguntas en grupos de estudio. Algo parecido a eso. Uh -huh. Por ejemplo, el alumno puede decir, ¿qué libro me recomiendan para Economía Quinto Ciclo? Ya el que está interesado, pues, como aparecen noticias, le responde. O los alumnos pueden hacer sus grupos, algo así como una red social, pueden hacer su grupo, grupo de Facultad de Economía, Facultad de Ingeniería, y entre ellos se relacionan, buscan información académica, se informan entre ellos las actividades que hay, por, también piden consejos, como por ejemplo varios, he visto que preguntan qué profesor me recomiendan para este curso. Y ya entre ellos interactúan. De esa manera también se pueden informar aparte también del mapa, como se dice, como hace informarse de qué tan lleno está, cómo lo pueden reservar o la información del, del lugar. También en este caso la información de, de cómo va a ser su experiencia. Pues, o sea, si pones lo del viernes cultural, puedes poner de cómo, por ejemplo, en, los, en el gym, ¿qué, qué actividad va a haber, se ponen anuncios, noticias, para que se enteren así, o sea, así al, a la vista, no tan escondidos como puede estar en el blackboard o en... O en en mi UPC creo que en la página web tienes que buscar para ver todos esos anuncios, porque ya sí busco, busco, busco para verlos. En cambio, en esta podría ser a la vista algo fácil de, de verlo claro. y atractivo, amigable. La idea es acercar todo esto que a nosotros este, nos eh... Bueno, al facilitar algo así, porque nosotros este, lo que más hacemos es, por ejemplo, ir a una red social, ir a otra red social para, por ejemplo, enterarnos de las noticias o para hacer preguntas en grupos. Eh, y muchas veces en grupos de WhatsApp, por ejemplo, no, no, no llegan a ayudarse todos, ¿no? Entonces, al acercar toda esta información en, en una única red social, eh, nos, nos facilitaría conocer todo eso y mejorar bueno, la, la vida universitaria. Bien. Aquí lo único que les comentaría es que, pues a lo mejor les convendría explorar de qué forma los, mecon, los mecanismos que ya existen se puedan integrar a su aplicación y a lo mejor no reinventar el hilo negro, ¿no? Sabemos que Facebook, por ejemplo, es una red que sí surgió en una universidad, eh, pero sabemos todo el tiempo que ha llevado ya de desarrollo, toda la cantidad de ingenieros que tuvieron que trabajar en él en un inicio para hacerlo lo que es hoy y bueno continuamente lo que se tiene que estar haciendo, toda la inversión que eso lleva, entonces a lo mejor yo les sugeriría que ustedes vieran cómo en lugar de reinventar una red social, crear una red social propia, de qué forma pueden eh, sacar provecho de, de lo que ya existe y de ver la forma en la que se puede integrar, ver la forma en la que, por ejemplo, si ustedes identifican que en la página de UPC hay anuncios, de qué forma ustedes pueden hacer como una curación de contenido y hacer que eso esté disponible en la aplicación o apuntar hacia allá para que ustedes no tengan que estar eh, primero que nada diseñando algo que, que, que, que si bien ustedes tienen una visión muy clara de, de cómo es que lo quieren acercar a los estudiantes, finalmente son cosas que existen. Más bien habría que ver cómo integrarlas, cómo conectarlas, ¿no? Y no cómo hacerlas desde cero. Lo que hablaban de las noticias de UPC, cómo jalan hacia su aplicación y, y cómo ayudan, cómo facilitan esta búsqueda o esta, esta descarga. No sé si me sigan escuchando, Silvana. ¿Por qué? Porque creo. Te estoy reconectando, ¿verdad? Es mi. mi, mi compu sí. Ahora, espérate, ahorita les pregunto. Dime. Aquí. Mi máquina ya se cansó. Sí, es que 28H son 28H. 28H, no está preparada. Listo, ya, ahora sí, chicas, ¿escuchan? Sí, sí, sí, ya, ahora sí, a Ya, lance Sí, Perdón. bueno, bueno creo, creo que en general, no, no sé cuándo me dejaron de escuchar, pero... En resumen, yo lo que les sugería es que consideraran cómo pueden conectar los recursos que ya existen, las redes sociales que ya existen eh, hacia su aplicación, de modo que ustedes puedan realizar a lo mejor alguna curación de contenido cuando sea pertinente o simplemente poner como disponibles los espacios para que toda la información esté centralizada y no reinventar el hilo negro. Sí. sí, tiene mucha razón porque ya hay sistemas que están funcionando y, bueno, nuestra idea solamente es acercarlo todo esto en, en uno solo para que, bueno, eh, como ahora está todo seccionado, muchas veces los, los entre nosotros perdemos información, perdemos este, el mismo contacto, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y creo que sería de mucho más valor el ejercicio que ustedes podrían realizar para hacer esta curación, este eh, eh, traer todos los elementos de interés hacia un mismo espacio para facilitar que no estén, como, como ustedes mismos decían, como Ana Lucía decía, que están ahí buscando por todos lados, por todas las redes, en toda la página. Entonces creo que eso sería lo que agregaría un valor que cada uno de los de los canales por separado, no tiene. Okay. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, muchas gracias. Nancy, por tus apreciaciones. Bueno, no. Y gracias. No, de que vienen varios. Sí, yo las quiero felicitar, las quiero felicitar por, por estar un sábado en la noche, viendo cómo pueden cambiar este futuro, este regreso, cómo facilitar la experiencia para todos, ¿verdad? Porque al facilitar la experiencia para los estudiantes, pues se genera un, una mejor vivencia a nivel de toda la comunidad, de toda la UPC o de las universidades en las que ustedes estén pensando. Entonces, muchas gracias por compartir sus ideas, por escucharme y pues les deseo el mayor de los éxitos. Gracias, Nancy. Gracias, muchas gracias. Gracias. gracias, chicas. Gracias y gracias. vamos para adelante, que la noche todavía es larga. Eso, pero gracias. por energía no paramos, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Um. Un ratito que me desconecto ya Nancy, ya es la grabación Voy a parar Ahora sí creo que Gracias Nancy, muchas gracias Por, por, por este tiempo Realmente eh, Han sido dos grupos que han tenido Bastante que explicar Y contar y yo creo que tus Tus sugerencias Tus observaciones les va a ayudar a a seguir armando su idea. Tienen toda la noche. Sí. sí. Mucho café y muchas ganas. Así es. Muy bien, Nancy. Gracias. Muchas gracias. No, de que decir gracias a ustedes y, y éxito que todo siga muy bien. Ahí seguiremos sintonizados. Así es. Te esperamos para el, el cierre mañana a las 2 de la tarde. Ok, ok. Va.